Uh, Escuática la geografía, weón? Oh, si fuese bruma, sería transparente o como azul. No está más café. Harta contaminación, weón, qué pena, loco. dejan llena llenas weón no la había presentado a Pablo y Carlos y ahora nos vamos a pegar una bajadita está buena la conversa chiquillo weón lo pasado la sol vamos estos guantes son como de abuelita de los que más cómodos me Te quedan llego. todo tejía la verdad <risa> <A crochet. risa> estos guantes me los hizo mi mamá cuando quieran cabros Vamos, no, ¡Hola, no, no, no, no, no. no, no. <laughs> Mea rica, weón. Saca, weón. Y hay buen agarre, weón. Oh, la esquiva. <ríe> uh, uh, uh, uh, uh. Casi la vento, queda al filo. Bueno, bueno, se pasó. le pegué una piedra justo. se pasó? Bueno. Bueno, al fin una muerte No sumé llantazo, estoy muy feliz <risa> Bien <risa> Está de loco en la Yo yo concentrado para abajo, no voy a escuchar mis pensamientos al toque lo Es lo mismo que, que cárcel en la barba ¡Wow! Yo pasé pasé por una línea in... con la pata afuera Esta pata como por acá tratando de meterla dentro del sendero Y la bici como que el sendero va por aquí y la bici va en el borde a punto de irse para abajo acá. Dale atrás del Pablo, Germán. Ya. <risa> Bien. No, <risa> loco. No veo nada. Oh, no veo un carajo! ¡Oh, mi nombre! campo traviesa le pusiste color <risa> bueno <risa> ni una mala cara con las piedras arrasando <risa> bueno acá lo único que tenéis que hacer es atropellar esperaba? yo no esperé mal Carlos pero ahora lo vamos a tener que tomar con calma <risa> Atención, viene andando Esto puede estar muy interesante, Iván Carlos Silva bajando con todo <risa> Representando Firlit Directamente desde Urban Motors <risa> ¡Pata <risa> afuera! <risa> ¡No! <risa> No, se está acomodando Se está poniendo más protecciones No, no Carlos ¿Qué estás haciendo? Te estoy grabando Esa gorda Baja por ahí Eso es lo que faltaba ¡Eso! Atención, estamos de vuelta a las pistas El corredor sigue en su línea Bajando a la velocidad de la luz Rebotando en la gorda eléctrica Con su horquilla DNM Que no sabemos cómo se comporta también. Bien, Carlito, weón. Cáchate. Mira cómo viene. ¡Uh! Oh, oh, ¡A piso! ¡Grabado! ¡Arriba, arriba! arriba Ya, Carlos! Carlos lo vamos a tener que meter en unas clases prácticas intensivas. Es muy bueno, donde este weón. Bien. Mira cómo suenan esos neumáticos. gorda. ¡Cómo se maneja la gorda! ¡Oh, bien a fondo, weón! Es como un, un como un camión, sí. <risa> camión de, camión de estación. El sonido de esos neumáticos es brutal. ¡Wow! una roca me. ¡Atención! ¿Cómo estuvo? <risa> esa caída de chicha no sé zap, hablar, Si me no saber doblar. Esa es de los Es que estas curvas no son fáciles igual. Pero igual son... se me fue la, la rueda delantera y ahí. Te vimos. <risa> <risa> <risa> Buena <risa> zafada te pusiste. Oh, oh. Mm. Me saqué el polerón, así que espero no caerme. ¿Carlos va bien? Sí. Sí. <ríe> sí. Excelente. Uy. Bueno. Oh. Oh, el terreno fino, sí, weón. No. Mega switchback. Mega no, no switchback. De hecho, era por eso, weón. Acá me perdí. Era la anterior. Me mataste en la de mi polvo. ¿Ah? Me mataste en No. La hice pésimo, pero pésimo, pésimo. necesito a hacer un, un intensivo de switchbacks Y de aprender a hablar uh -huh. oh, la hueá, En cero. Acá ya se toda la Hoy vamos zafando para todos lados y esquivando piedras. Ahí estará, aquí está ya. Sí. Ya. Pero no la.. No yo vaya a alcanzar. Qué cuática esta, weá. Oh. Oh, qué lindo. Eh, man, dije, hoy, oh, ¿dónde voy a salir? Y de repente empecé a ir roca y dije, no. Cómo se portó la gorda. Cambia con horquilla. La horquilla y los neumáticos son brutales. De a poco lento por las piedras y va bien. cacha! Hoy subimos caleta, weón. dónde estamos, weón? Esta peste, bueno no hay ni visto, weón. Mira esa ronca, mientras cuarto, weón. Esta weón blanca. Oh, se cayó. Se cayó. Oh, esta weón es la volada. En una parte de este circuito tiene una pequeña tarima. Cortadito, Gap. Cortadito. Cortadito ya. Cortadito. Lo tomamos con calma. Nos vemos abajo, Carlos. Disfruta, compadre. Gracias, compadre. Acá. Esta barrera está muy divertida. Mucha piedra, muy filuda, weón. tiene los mismos filo weón. ¿Dónde estamos metidos, weón? Se calentó la bala. ¿A los guides les pasaba eso alguno? Estaba soltando, sí. Bueno. Arriba estaba pegado, por eso me salió. ¿Este oh. es como el comienzo? Sí. Oh, que se ve bueno, man. Ups. Uh -huh. Amtrak de roca. Estoy muy encima del polvo. Si le doy un poquito más de espacio, se va al toque. ¡Hola, oh, guadrillaluda! No ves cómo andar en la luna esta weá. ¿Qué tal? Bueno, está maravillosa esta weá. ¿Algún cicleta parecido o algo? No, esta weá es, es la raja. Está uh. bien el cuartocito, ¿vale? No es muy bueno el terreno, o sea, se hace reparar bicicleta así que después del... si no que sea. Con respeto. ¡Se pasó! ¡Oh! ¡Se pasó! Las rocas Más despacio roca no, Me está crujiendo el motor cuando pedaleo parece Esta tonta no tiene mantención hace rato, así que... digo acá bueno oh, no. La sonrisa no me lo puedo sacar de la cara. Uh, rogar desde de la muerte. De la muerte. <risas> uh, cómo le pegó. Atómica. Oh, oh. Más, más, más, más. ¿Cómo de comer esa chancha, güey? ¡Oh, no! no. Me equivoqué de línea. claramente La raja, se pasó Pantra, carrera de rocas, filúas, no puede ser Qué va más bueno este viaje, bueno. Me uh, uh, uh, uh. haciendo X4. Uh, uh. Cáchate, bro. Al chon, Yo decía, pedalear? Yo trataba de pedalear donde pedaleais tú y se me desarmaba, me iba saltando la cola. O te hace pedalear al lugar donde no debería ir entre comillas. ¿Qué? O bicicleta. Algo me está crujiendo así, bueno. no sé si es motor o pivotes, pero no le he hecho más atención hace seis meses y han andado terreno seco todo este tiempo, así que se lo merece. Oye, ¿y abajo qué tiene? Tiene una barra, esta base se extiende. Esa es como la agua acuática. Y es como un riel nomás. No, no tiene dumping, no tiene rebote, no tiene nada. Hoy le acabo el circuito, weón. Qué de loco. Me encantó. Venimos de allá. ¿De allá arriba? ¿De allá? ¿De la siena. De Esas de allá. Oh, cancheletalo. Gracias, man. cabro, weón. Esa fue la zona. So Yo voy a tener que practicar mi switchbox, weón. Soy una basura haciéndolo. Hoy día me di cuenta. Yo ni siquiera sé hacerlo, man. La de ronceada no abajo, weón estoy rociando la corta y la bicicleta claro. esa es la, la mano sí. pero ya traté de hacer uno de nose manual y fue penoso, como que me fui para abajo así. vamos a cortar el Carlitos. vamos a cortar oye Germán, cómo hacer la vuelta con la delantera güey? siempre hemos estado practicando esa weá y... Hace 180 no sale, pero pivoteado con la delantera eh, Escaleta de hombro y mirada como no pescáis, Yo no pesco mucho la bici por eso está perfecto De ahí la voy a hacer con más vuelo Como que ya tus patas agarran vuelo Cuando te ponía a practicarlo al principio como que todos Doblan y quedan ahí Porque no cruzan los hombros Mirad para el lado, miráis para atrás ¿Echa ahí? Y ahí se va la cola Y después cuando ya la agarráis la maña A como la bici gira la podéis tirar con ganas. Eso es. Y de ahí cada vez más fuerte, cada vez más confianza. Pueden apoyarse más en el manubrio. Bien, súper bien. Trata de bloquear el freno, dejarlo bloqueado. Porque lo estáis soltando cuando lo estáis haciendo. Eso, perfecto, innato. <risa> Eso, caché que te podéis salir fácil, el resto es puro practicar. Ahí la hay con vuelo nomás. El mantenerte con vuelo la levanta ahí y se endereza sola. Ya, a mí el fake me cuesta caleta. <risa> Oh. apoyarse en el manubrio con los brazos, perfecto al final es todo tu peso en el manubrio y las patas como que tienen el peso justo para mandar la bicicleta con el cuerpo fijo o sea como que no que a mí se me dan los pies ¿Sí? a ver que tú lo, lo pivoteas equilibradito así como bien ¿Sí? Claro, Puede ser, pero siempre tu, tu, tu cuerpo le da la vuelta a la bicicleta. Claro, Claro, como que yo estoy pasando arriba la rueda de delantera o algo así. La cola, la cola pasa alto. El, el tuyo estaba saliendo como ahí y estaba llegando hasta acá. Pero eso es confianza porque hay equilibrio en la rueda delantera nomás. La trabaja ahí, ahí, que hay claro con la bici me da vuelta la weá. ¿De repente el no, Sí, wey, así o no? Sí. Como para cachar el peso que que usar adelante, wey. El peso que le podéis poner, exacto. A mí esto como que me da confianza hacerlo porque siento que si me voy a ir ya estoy pasando para el otro lado. Ah, Entonces okay. como un poco, lo podía hacer un poco más suicida. No. Claro, el problema es cuando ahí y se te pasó el freno y la bici hace pum. Pues digo, desaparece. Para el no, no soy tan tan bueno. Pero he descubierto que cuando levantáis la bici, si apoyáis el asiento contra los muslos, llega a una posición mucho más estable. Trato de apoyarla ahí en el, en el poto. Ahí coge las patas. Lo que más te ayuda es coger las patas para meterte la, la cola en los pies. Estáis bajando el póta, no estáis levantando las patas. Uy, <risa> oh. casi oh. hoy 180 con salto, es plano, te sale. Me sale. En esta creo que no lo A ¿Eh? ver, veamos. Plano, claro. Uh. Es muy fácil forrarse. ¡Eh! Casi que Casi canillazo. Casi canillazo. <risa> <risa> <risa> Y, tipo, ¿sí? ¿Qué ahí? Bueno, y ponerte a mover la bicicleta así en el cerro después te ayuda un montón. Kaleta, Hasta que salga. Sinaña, ¿Cómo, está? ¿Cómo plateau, estás, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? tú? ¿cómo tú? ¿cómo estás? Buena. Hoy yo oh. les quería preguntar por la bicicleta que pusieron ahí, bueno. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A mí? <ríe> ¿Cómo estás? Sí, sí. Cacho, la va raja.